Hola a todos mis amores bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy me encuentro en la casa de verano de la familia imperial de Viena, los Hasburg Este es el Palacio de Schönbrunn Aquí han puesto un Kindermark y quiero invitarlos a que conozcan lo que son estos mercaditos vieneses de Navidad que son súper increíbles Así que acompáñenme para que conozcan un poco más de esta cultura vienesa tan hermosa Así que vamos! Si algo caracteriza a esta cultura es, son sus salchichas y todo lo que es cerdo, embutidos eh, Miren esto. Wow, miren. Tina Estos tienen quesos por dentro. Este es de otro tipo en blanca. Bratwurst se llama. miren qué rico se ven esto. Oh. Aquí venden todo lo que son los souvenirs, que son recuerditos para que te lleves cuando vienes de viaje Y son las famosas bolitas, no sé si miren cómo son Si las haces así sí. Sí. ¿Qué es lo bonito de esto? Porque son bastante conocidos Es que dentro ponen todo lo que son las cosas más turísticas de la ciudad Como el Palacio de Schönbrunn, el Palacio de Invierno de la Familia Real, que es otro, o el Rajao y puedes llevarte ese recordito a tu casa y recordar siempre que viniste a Estar aquí. Y de paso, con nievecita Eso este estaba súper bonito. Yo siempre los compro cuando voy a cualquier parte a conocerlos. Porque de verdad que es súper bonito. Aquí venden los Still soy, que llamaba en alemán. En español serían los juegos. Y son todos de madera. Y miren lo que encontré aquí: un yoyo ¿Se acuerdan que uno hace así? ¿Cómo se llama en sus países esto? Pongan por aquí abajo el comentario. En mi país se le dice yo-yo. Aquí pueden encontrar todo lo que son juegos de madera, eh, cosas súper tradicionales de aquí también, así que esto también se los recomiendo va bastante. Bueno, y este lugar me encanta porque hacen ilustraciones de lugares de Viena pero de una forma bastante peculiar miren esta cosa tan hermosa yo por ejemplo tengo una como este en mi casa, es un calendario y puedes ir viendo cosas de Viena durante cada mes esto es un mapa de lo que es Viena y este es el Donau, por ejemplo y hacen muchísimas otras cosas, lo que es el mapa Mundi también en este tipo de ilustraciones, así que esto también es súper cool y se los recomiendo también este stand tiene una gran, gran representación de lo que es la cultura vienesa y todo lo que son estos países por acá donde hace mucho frío, como aquí porque lo que es la temporada de invierno, las familias solemos hacer eh, galletitas de invierno y más que todo cuando hay niños en la casa, como no se puede estar tanto tiempo fuera por el frío las familias optan por hacer galletitas y aquí las venden justamente con todo lo que son los adornos, lo que son la carita, de, obviamente porque estamos en diciembre de navidad y eso pero sí, este lugar también me encanta Por fin hemos llegado al área de la comida vienes, así que acompáñame. a ver, subir en este lugar Aquí venden salchichas, cosas, eh, jamoncitos, porque ah, aquí suelen agarrar el jamón, es que no sé cómo explicarlo Como el jamón ahumado en nuestros países, que venden así la bola y lo pican Aquí también lo venden, pero se llama diferente, ya se los voy a enseñar bien Aquí venden este jamón con un pancito así y se llama leva queso. Miren la hermosa sisa. Sí, sí, sí. Wow, no sé si se logra ver en la cámara porque hay bastante reflejo por los espejos pero estos son unos quesos y encima tienen como un calentador y se van derritiendo y agarran el pancito, le quitan la parte de arriba el queso que se ha derretido y se le echan al pan, después le echan tocineta y ¡ay Dios mío! Esto se ve buenísimo, este sí no lo había visto nunca así y se ve riquísimo. este se llama Head este se llama Head Brown Co. es papita, tocineta aliñito o verduritas, no sé cómo le vamos a ver cómo sabe está bueno es papa está bueno le echan una especie de ósea que sepa demasiado rico Mm, mm. <risa> Aprobado. Primero no, vez que lo como. Se los va a mostrar mejor para que vean que es papas. Eh, ¿Qué tiene? A ver, tocineta, pasa, eso es eh, pimentón. Así que bueno, inténtenlo en casa. Acto para niños también. Bueno, este es el palacio de Schönbrunn, ¿verdad? Aquí era el palacio de verano de la familia real Imagínense que por aquí, por estas instalaciones Se la pasaba la famosa Sisi o la familia real caminando en pleno verano Eso está súper bonito, nada no más imaginárselo Ya uno se pone todo... ¡ah, oh, qué lindo! Y... Aquí, este este palacio se empezó a construir en el, año 10, eh, en el siglo XVI, imagínense Porque antes de eso ya existía como un dueño que tiene una mansión aquí Pero el emperador se lo compró a ese tipo, a ese señor, a ese, quien sea que sea el dueño de esas cosas Y a partir de ahí fue que se adquirió esto y se empezó a construir lo que hoy conocemos como el Palacio de Schönbrunn también en un año por allá se construyó lo que se conoce el primer zoológico del mundo queda aquí dentro del Palacio de Schönbrunn imagínate tener una casa, tu propio palacio y que adentro tengas tu propio zoológico y demás Dios mío, eso está solo de la familia Imperial de Villa. Bueno, mis esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Dejen su comentario por aquí abajo qué comida les provocó más, qué souvenir les encantó. Lo que ustedes quieran. Recuerden que también me pueden seguir por mi Instagram o por mi Facebook. Me pueden escribir por ahí o incluso por mi eh, email también, obviamente como siempre. Así que bueno, espero que pasen una feliz Navidad. Que si ya subí este video después de Navidad ya la hayan pasado súper súper bien. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chaito.